Vale, chicos, pues nada, lo siento, lo que me ha ocurrido es que he hecho las dos etapas, vale, y he hecho un vídeo, vale, entonces, eh, he hecho un vídeo, vale, bastante largo, que me había hecho las dos etapas, había visto, había hecho las pruebas, pues bueno, no muy largo, había hecho 30 minutos, entonces, ¿qué pasa? Que cuando, lo que me ha pasado es que si me das al menú, de la play automáticamente se te, se te oh, no te graba, entonces lo que pasa es que él da el menú haciendo una cosa sin querer y la grabación, pues se me da al pica Así que, bueno, pues eh, voy a hacerme las dos, estas dos carreras, la por stage y la porta, y voy a hacer la gestión hasta llegar al siguiente rally, al siguiente a siguiente temporada ahora sea, sí a las a la siguiente jornada del de otro de, joe, joe, del otro país de, de otro del otro rally del país el que sea y ya está eso haré así que nada vamos con la puerta y luego la pobre states vamos allá Izquierda 5, baches a derecha 4, 50 Izquierda 3 sobre puente, 40 Cuidado, freno Recto a derecha, corte Izquierda 4, corta, 30, baches Izquierda 3, corta, 200 Freno para izquierda 3, cierta media A derecha 3 se cierra, 2, 30 Izquierda a fondo se cierra, 3, corta A derecha 4, abierta Izquierda 1, abierta, 30 Derecha a fondo se estrecha, a derecha 3 se cierra, corta A izquierda 2 cuidado derecha 3 a izquierda a fondo y derecha a fondo 30 derecha 5 a izquierda 3 abierta sin corte e izquierda 5 se cierra a derecha 3 a túnel y derecha 4 a izquierda 6 corta 50 Y que me daba ahí con derecha 2 la abierta encima, larga de... sobre cima Tío que me iba a dar ahí cuando pues me da a izquierda 3, corta, 30 Ahí está el drone, Derecha 3, con nosotros, corta, sigue, sigue sobre cima, A izquierda 4, corta Ese drone me gusta a la Ahí está, ahí está 4, Se pone justo e al lado izquierda, de nuestro Izquierda 5, a derecha, a fondo Y derecha 4, se cierra 3, larga, 40 está perfecta. E Izquierda 3, muy larga, se cierra A derecha 6, corta a cima A derecha 6, corta 20 A freno fuerte, izquierda a fondo para derecha 2, larga se cierra Y derecha a fondo se cierra 3, freita Vale, más o menos ahí donde está Lleve Nos acordamos que esta era yo, que esta era de lluvia y la siguiente pues era de noche sí, la primera etapa que hago de noche A y izquierda a ver 3, Izquierda 3, 50. Izquierda 4, corta, 40. Izquierda 4, corta, sigue, a derecha 3 se cierra, sigue. A izquierda 5 corta, a derecha 3, corta, se estrecha, 30, 30. Izquierda 6, corta freno fuerte, 80. Izquierda 2, se cierra contra Izquierda 5 corta, derecha 5. E izquierda 5. Y derecha 4 se cierra, 3 corta. A derecha 1 sigue, a izquierda 6, 60. Izquierda 6 corta, a derecha 5 corta, 40. Izquierda 3, freno fuerte, se cierra 1 a giros, 40. Oh. Vale, seguimos con Córcega, con ahí estamos, en el final. Perdón ah, chicos, te he que he que cortar un momentito porque ahora no tengo. Porque como no, 6, ten... no tengo... 5, como no tengo no tengo ahora para poder mutear el micro, e tengo que cortar. Bueno, cortar, no le voy a, a anular el vídeo. Y derecha 3. Que nuevo. Así que bueno, continuamos. Y hacemos la Cuidado. otra. Izquierda y 3, lo freno para derecha 1. E izquierda 3, freno, se cierra 1. A derecha 5, cortas, se cierra 3. Ahora, izquierda ahora, 5. Un momentito que me quedo ahí. Vale, ahora. Oh. ¡Epa! No eh, me he metido yo. Derecha 5 corta, primo, horquilla, derecha, sin corte. A izquierda 5, a derecha 5. Espero que no tenga penalización por eso, chicos. Si no voy a tener que reiniciarla otra vez. A izquierda 3 abierta, a derecha 5. Derecha 3, larga abierta, 30. Derecha 5 se cierra freno. Para izquierda 3 se cierra, horquilla izquierda, 30. Izquierda 5 se cierra, bache, 50. Derecha a fondo, 60. Cuidado, es un freno fuerte. Para ¿vale? recto a derecha se estrecha sobre puente. 30. Recto izquierda Subo puente, subo puente. Uff. Bueno, mal. A izquierda 6, a derecha 4 se cierra, a izquierda 3 corta. A derecha 5 corta sin corte. Bien para meta. Cuidado con esos charcos vale chicos 603 a ver vale vale vale perfecto pues no no he tenido penalización sí que señales. hemos hecho 603 6 horas con 3 minutos y 172 segundos está perfecto bien y vamos a la power stage aquí veis en el mental ahora es de noche y vamos a ver qué tal se nos da es estas bastante las de noche hay que tener más cuidado si, si hay que tener cuidado con las de día imaginaos con los con las etapas de noche no pues el doble ya que no se ve nada aunque estas luces alumbran un riñón vale muchísimo pero hay que tener mucho cuidado igualmente vale Vale, seguimos ahí Vamos al lío Ahí está, chicos A derecha 5 se cierra E izquierda 3 corta abierta Y derecha 3 Y derecha 5 corta freno para izquierda 2, 30 Derecha 5, 30 Derecha 4, corta, a izquierda 5. Horquilla izquierda sin corte, 50. Horquilla derecha abierta, 80. Derecha 5, freno para horquilla izquierda, 40. Izquierda 3, a derecha 4, corta, corte pequeño, 40. Izquierda 4, corta, 30. Derecha 5, freno. Para derecha 2, a recto, a derecha 30. Izquierda 4, sin corte, y derecha 5, 40. Está el dron, nuestro amigo el dron. Izquierda 5, <risa> a derecha 4, sin corte, 40. Derecha 4 corta e izquierda 4 50. Izquierda 4 derecha 4 abierta larga 60. Izquierda 4 muy larga 30. Derecha 4 abierta horquilla derecha 40. Horquilla izquierda, 30 Derecha 3, corta, 30 Derecha 5, izquierda 3, corta, 40 Derecha 4, se cierra 3, larga, sigue A izquierda 4, muy larga, se cierra 3 Vale, ahí está lloviendo también ahora y cuidado, derecha 5, freno fuerte para recto a derecha, se cierra. Sí, sí, así abierta, que se van cumpliendo tres. los pronósticos. Oh, a e izquierda 4 se cierra, a izquierda 4. A derecha 2 abierta. A izquierda 5, a derecha 3 corta sin corte. A izquierda 4 larga, 100 a giro. 4, 60 Derecha 3 sigue, 30 Acima izquierda 5, corta para izquierda 3, 30 Izquierda 3 Derecha 3 e izquierda 3, 30 Recto a izquierda 6, ancha, 40 Izquierda 4 A derecha 4, corta, 100 A derecha 3, se cierra A izquierda 4, sigue larga A derecha 3, larga, freno fuerte Para recto a derecha, se cierra sobre puente A izquierda 4, a derecha 4, corta Hostia, me he pasado Vamos, vamos, presiona Ahí, oh. 5. Y derecha no 5 corta 50. No me ha descontado nada, que es lo importante. Izquierda 4 se cierra, a derecha 3 se cierra sin corte. A izquierda 2 corta se estrecha. E izquierda a fondo corta a derecha 4 corta. 100 Derecha uh. 3 corta. A izquierda 4 a derecha 4 corta. 40. 4, 40, cuidado bache, a derecha 3 sin corte, 120. Derecha 3, bache, sigue a izquierda 2, corta sin corte, 30. Derecha 6, corta, a izquierda 3, se cierra. Y derecha 4, se cierra. E izquierda 4, abierta y derecha 4 a túnel 200 las ruedas las tengo más tocadas ahora que tener cuidado izquierda 5 se cierra corta 50 no, menos mal que ahora izquierda ya cinco, esta es la última etapa dos, la pobre state y no me afecta porque me sigue. recupero por completo para la siguiente jornada de a derecha 1 sigue izquierda de 3 siguiente de país no pero es, es jodido también está así con las ruedas tocadas ¿eh? a derecha 2 corta. constante difícil no, está acepta, está acepto. Derecho a izquierda, 60. Derecha 5 baches, 30. Derecha 4 sobrecima, izquierda 3 corta. Y derecha a fondo se cierra, izquierda a fondo. A derecha 3 corta, 30. Y derecha 3 corta, 40. Cuidado, derecha 3 se de cierra a recto a derecha. Y derecha 5, freno a izquierda, 1 corta. Ay. A derecha 3, sigue. A izquierda 1. Y derecha 4, larga, sigue 30 vamos ahí chicos vamos llegando teresa tres se tierra teresa cuatro se tierra doscientos vamos ahí cuidado Para últimos meta. metros no no vamos arriba no no no no me digas chicos a última hora tío bueno, pues da igual, no pasa nada aunque fallemos el corto plazo por un objetivo. No nos van a.. a lo que es a, no nos van a martirizar ni nada. Así que no pasa nada, chicos. Ahí está. Ganamos ahí ese rally de Córcega tan difícil. Con 23 horas, 20 minutos y 6 segundos. Por detrás de Jansolas Solas, que ha hecho 25 horas y 52. Segundos con, ocho, con 94 segundos, eso y con 52 minutos Y luego Roland Pong con 25 horas también, 55 minutos y 0 segundos Y luego Julius es Alemán cuarto con 26 horas Ahí estamos chicos, arriba, también el Rally de Córcega Y muy bien Con 45 Subimos perfectamente Ahí está Subimos el, la reputación de Ford Más 10 Y ya tenemos casi 45 dólares Está genial Y bueno, pues lo hemos conseguido Creí que lo íbamos a fallar Pero no, lo hemos conseguido, chicos Con 8 de experiencia y 47 dólares ahora Más 2.600 dólares nos han dado Vale, hemos desbloqueado un nuevo mecánico Una reputación de un 27 No nos va a ayudar mucho Y otro meteorólogo Irlandés, elana Weller, que solo tiene un 30% de un 30% sí, un 30 de preparación. Con pues mucho, o oh, bueno, avanzamos. vale chicos pues aquí estamos en la gestión vale vamos a gastar nuestros dos puntos de I más D y vamos a seguir con las recompensas del evento ahí está vamos ahí y ya las tenemos ahora la gestión de equipo algunos vale han alcanzado su nivel máximo y tienen fatiga pues nada no, vas a meter a vacas hop un nuevo neozelandés con un tic con 45, 49 de, de reparación que está muy bien luego Vamos a meter a Michela Campos, una serbia me parece, un 46 de, de cálculo, no me acuerdo, algo así. Y luego vamos a poner a Nicolás Forbes, que tiene un 46 de preparación. Y a Matilda raymond una griega, con un 40, y, con un 40 de optimización. Así que está es sí, genial. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro correo, como que hemos cumplido los objetivos. Dice, sigue rindiendo a ese nivel perfecto. Y aquí tenemos el próximo rally que tenemos, que es italia sardeña. Dice, la falta de visibilidad y la superficie arenosa reducen la posibilidad de anticiparse a las curvas. Aunque la pista está bastante limpia con grava fina y arena, hay muchos surcos con piedras que ponen un peligro para los neumáticos. Este rally pasa por diferentes colinas, lo que implica una gran cantidad de, as de, as de ascensos y carreteras que cambian constantemente de dirección. Perfecto. Vale, pagamos por nuestro rally. Aquí tenemos un parte de todo lo que hemos roto, oh, todo lo que ha sido dañado. 1.600 dólares de frenos, de suspensiones 800 dólares, turbo 756 dólares, motor 2.400 32 dólares, transmisión 1.060 dólares, 1.020 dólares de dirección y 1.464 dólares a pagar, 9.132 dólares, pagamos, ahí está, y nada, pues hay que avanzar chicos, hay que hacer Podemos hacer una carrera histórica o tiempo. Yo de tiempo no, no voy mal. Pero sí, vamos a hacer descanso. Hasta Sardeña. Y aquí ya... No sé si hacer condiciones extremas. Con condiciones extremas haré. Vale, perfecto. Hacemos un descansito ahí. Perfecto. Y aquí se nos ha actualizado Ahí está, ya tenemos el corto plazo hecho Y ahora no dejar que la moral decaiga por debajo de cero Durante seis semanas Bien Con lo cual pues hay que tener cu mucho cuidado con la moral Vale eh... Condiciones extremas Pues venga, en condiciones extremas Llegamos a Italia y lo dejamos Ahora estamos ya en Portugal Hemos cambiado a FAFE Vale Chicos, pues cambiamos de rally, ahora cambiamos el panel, tenemos tocados los frenos, la suspensión, la dirección y los neumáticos. Vale, vamos Venado, allá. Freno izquierda, 3, 4, porta, 3. Estamos ante un nuevo uh, un nuevo... un uh, nuevo que no pilla a nadie, un nuevo reto, sí, que me diga la mesa con el resto, chicos. Derecha, dos, abierta. Vale, reiniciamos, y vamos con más cuidado ahora. Epa, cuidado, no. Cabo penalización. Cuidado, freno izquierda, 3, derecha 4, corta, 30. Vale, ahí no pasa nada, vamos vale, bien ahora. Tenemos un margen bastante Dereza, amplio, ¿vale? Es un cuidado. Es un carril bastante amplio, ¿vale? Si veis que me subo mucho a las paredes o que hago cosas de locas es por el coche porque está fatal. Entonces yo lo que tengo que evitar es caer en eso y avanzar. Entonces es muy importante avanzar siempre y olvidarnos de cómo tenemos el coche, ¿vale? Aunque, aunque sea nuestra responsabilidad, ¿vale? Es que lo que tenemos que controlar, pero pues, muchas veces hay que mejor pasar y seguir y el quinto izquierda para cima a izquierda 4 corta e izquierda 2 vale no pasa nada vamos a ahora a derecha 6 media cuidado vale menos mal ahí chicos a izquierda 5 corta derecha a llegamos que lo veo a izquierda 3 larga bajo fuerte no no no no creo que no este sí, no canal. Vale, chicos, esto es que Es difícil, pero difícil. Y derecha para derecha 3 abierta estrecha. Vamos, vamos, que podemos, Cuidado, vamos. Bien, gran salto a derecha a fondo. Vamos. A llego, llego. Menos mal, chicos. Creí que no llegaba. Vale, perfecto, completado, 100%. Vale, más 5 cinco, más cinco mil de dólares, recuperamos 34 dólares, ahora de moral cero, estamos perfectos ahí. Vale, tenemos en neutral, ¿vale? Vale, ahora vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a dejar... Bueno, no, me, me queda una, claro Otorga un 10% de probabilidades de ganar, de, de ganar una tarjeta de ventaja Pues sí, se nos viene muy bien cuando estamos mal Buena lección Y ahora pues tenemos dos objetivos ya nuevos No usar neumáticos de tipo duros en el rally, en el siguiente rally, ¿vale? Y no dejar que la moral le caiga debajo de cero Debajo de cero durante seis semanas, ¿vale? vale vale chicos pues ya creo que hemos llegado a, a sardeña creo que lo vas a dejar aquí y bueno pues nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo vale yo me despido yo, yo me despido sin más gaming nos vemos Chao.